compañeros de la Desde el sindicato LAP queremos felicitarnos por la realización de este tercero congreso de la Federación de Industria. Para nos es un honor y un placer que nos convidentes. Antes de comenzar, queremos trasladarnos a nuestra total y absoluta solidaridad de Juan Paseral que te des convocada para el próximo 17 de noviembre, Navis la, la Marina Lucense. Se necesita del sector naval que está a atravesar una situación crítica. ser prioritario y urgente volver a escoltar ese verbo en las que define de manera clara a esta organización. A Inter, así como las compañeras y compañeros que entran na en la nova Nuestras dos organizaciones comparten una acción sindical muy pareja, ya que somos sindicatos de confrontación y contrapoder. Tenemos bien claro que las más efectivas herramientas que dispone la clase obrera tienen como representar la lucha, la movilización y la huelga. Organizarse y luchar en el centro de trabajo es una de nuestras señas de identidad, pero también creemos firmemente en la necesidad de traspasar los muros de los centros de trabajo para así hacer participar a la sociedad de las luchas y los objetivos que intentamos alcanzar. Es innegable que cada vez más trabajadoras y trabajadores entienden esta realidad, que no es otra que la socialización de todos los conflictos laborales, tanto a nivel de Comarca como También quiero resaltar el inmenso trabajo del que el movimiento feminista está llevando a cabo en la sociedad en su conjunto. Es gracias a miles de mujeres que luchamos por nuestros derechos día a día y que luchamos por una igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad, que lo que hace muy pocos años era una utopía, a día de hoy es un objetivo cada vez más cercano. Es por ello que quiero mandar un inmenso abrazo a las compañeras de la FIFA, a las militantes que se han abierto camino, seguramente a codazos, en un sector como la industria, donde el machismo y las dificultades propias de género hacen que su reconocimiento por nuestra parte sea de profundo respeto e inmensa admiración. representando a las y los trabajadores. Ánimo de Forza. Son estos valores de solidaridad y fraternidad los que transmiten en el mundo del trabajo. Somos lo opuesto al salvaje capitalismo que aumenta la desigualdad entre los ricos y pobres y provocando la destrucción del planeta. Las organizaciones sindicalistas, soberanistas y de clase somos las mayores garantes de que los derechos más básicos estén presentes, ya que sin sindicatos fuertes no hay ciudadanía, no hay democracia y no hay derechos humanos. Desde la, somos perfectamente conocedoras de lo que debemos esperar de Madrid. Recortes, leyes a medida de la patronal y represión contra todos aquellos y aquellas que nos atrevamos a alzar la voz contra esas los diferentes gobiernos del Estado español siguen negando nuestros derechos como nación. Nos niegan también negociar nuestras condiciones laborales en nuestras tierras. Ahí, intentando así quitarnos los derechos que la clase trabajadora de nuestros respectivos países, mediante nuestra representatividad, nos otorga. Bueno, de pues, ello es la absoluta desidia y falta de interés por parte de los gobernantes actuales para llevar a cabo la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. No es una cuestión técnica, falta voluntad. Falta voluntad por parte de un gobierno entero y de un ministerio en concreto, el de Yolanda Díaz, una gallega, que quiere acordar la reforma laboral con la patronal, con Antonio Baramenti, un vasco, presidente de la COE, que tiene un salario de 300.000 euros, que según sus propias palabras considera que es un salario moderado mientras que dice públicamente que está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Basta de excusas. Exigimos la derogación de las reformas laborales. Por lo tanto, desde la sabemos lo que nos espera de Madrid. Por eso creemos firmemente en la necesidad de caminar hacia nuestra soberanía. Consiguiendo así nuestra liberación nacional y de clase. Nosotras tenemos un lema. El es un posible Euskal Herria. Madriña, posibles de nada. Pagamos posible desde de, de Euskal Herria, o que no es posible en Madrid. garanticen derechos y vidas dignas. Estamos convencidas desde que desde la CIBA este también es un objetivo prioritario. Bueno, pertenecemos a distintas matones, pero por igual dicho, tenemos so el privilegio de pertenecer a clase más alta de todas, que no me otra que sobre ella. E por... por ello queremos expresarnos a nuestra absoluta disposición a caminar juntos en la procura de acabar esos delitos compartidos de que nos pertenecen Contra ese Estado represor que tenemos diante en el queremos trasladarnos más solidaridad, más compromiso, más justicia social y sobor de todo, más soberanía. Calchen borroca, bacarra, editen estrenada. La única loita que se perde es que no se falla. Así que, garita a poder popular.